Pueden estar tranquilos. Yo los protegeré. <risa> Acabaré contigo rápido. Cargado y preparado. ¡Esto es por mi padre! ¿Eh? Acabaré contigo en este preciso instante. ¡Artillería! una atómica!